hace un tiempo recibí por parte de un amigo una foto que decía o que mejor dicho con, contenía una información de una empresa en la que ofrecían la posibilidad a arrendatarios de conseguirse los fiadores con los cuales se podían presentar a un propietario y así alquilar el inmueble lo recordé porque coincidencialmente un propietario en días anteriores me quiso contar una historia Leonardo Alquilé el inmueble a una persona, me quedó debiendo mucha plata, varios meses de renta, los servicios públicos y adicionalmente está supremamente dañado el inmueble. Cuando fui a reclamarle a los fiadores, pues resultó que los fiadores pues no aparecieron por ningún lado y alguno, al parecer alguno de ellos, era un fiador falso. Por eso, el día de hoy vamos a hablar de la nueva profesión que existe. Fiador falso. Yo me imagino... Uno se va encontrando por allí un amigo. Hola, viejo Carlos, ¿qué más? Bien o no? Bien, hermano, ya me recibí, ya soy profesional. ¿Y profesional en qué? No, pues ya soy fiador falso, ya he sacado tres créditos, ya le aprobaron a unos clientes míos eh, tres inmuebles. ¿Qué es? Un fiador. Hay que aclarar algo. Hay diferentes figuras que sirven para garantizar algún tipo de obligación. Los codeudores, los coarrendatarios, deudores solidarios, los fiadores en sí mismos. Estos conceptos son diferentes, pero en este video no vamos a aclarar o a, o a dilucidar cuáles son esas diferencias o ventajas o desventajas. Es decir, vamos a resumir en la palabra o a condensar en la palabra fiador a cualquier tipo de garantía representada en una persona que lo respalde a uno. ¿Qué es la fianza? Es una obligación en la cual una o más personas responden por otra obligación ajena, comprometiéndose con un acreedor o, en este caso, un propietario de inmueble, a que ellos la van a cumplir si el deudor principal, es decir, el inquilino, no la cumple. Eso lo dice la ley. La primera pregunta que nos surge es ¿Quién puede ser un fiador? Técnicamente cualquiera podría ser un fiador para el caso de los propietarios un fiador no puede ser cualquier persona tiene que ser una persona que por lo menos tenga de dónde responder porque la idea de la fianza es que alguien pues venga a ayudar al inquilino cuando el inquilino pues esté presentando dificultades o si el inquilino se va y deja debiendo un mundo de plata como en el caso particular que les conté al principio pues que este venga a responder a sanear la obligación pendiente el problema para el inquilino es muy grave también. Uno piensa que aquí el que se beneficia solamente es el arrendatario porque el que al final se va a perjudicar es el propietario. Pero resulta que no. El inquilino también marca calavera con esto de los fiadores falsos. El problema consiste en que el inquilino va y busca una de estas empresas que le consiguen... Por ahí pasa una moto a todo volumen. Unas empresas que le consiguen a una persona, un tercero, quién sabe cuál gato, para que ese gato firme como garantía de lo que en el futuro pueda ser una obligación pendiente de pago. Y el inquilino dice, a mí lo único que me interesa es firmar el contrato de arrendamiento y meterme a ese inmueble. Pero no se está dando cuenta que puede estarse echando la soga al cuello desde el principio. ¿Cuál es la solución para el arrendatario? Yo no conozco una persona que no tenga una suegrita, un cuñado muy ingenuo o un amigo desparchado que de pronto le pueda servir a uno... De, de fiador. Pero bueno, la vida es así y hay gente que también somos un hongo y que no tenemos a quién acudir para que nos ayuden. Y más en estas épocas que la gente dice yo no le sirvo de fiador ni a mi mamá. Sin embargo, si sí existen entidades que pueden servirle a uno como fiadores de una obligación. Pueden ser compañías afianzadoras o compañías aseguradoras. Las afianzadoras también facilitan este tipo de servicios, pero el contrato tiene que ir firmado como si fueran los fiadores, estas mismas empresas. Las empresas que normalmente ofrecen este tipo de servicios, lo que hacen es, Sí señor, no hay ningún problema, venga yo le colaboro, yo le ayudo y le consigo a un tercero. Usted no se preocupe si no lo conoce, él es una muy buena persona y uno no sabe quién es. Hasta se podrán inventar la persona, se encuentran cédulas. ¿Usted no ha visto el problema de las cédulas falsas? En la televisión todo el tiempo Manuel Teodoro nos mete terror con eso. Pues la misma cosa, eso es verdad. Así es que funciona el problema de los fiadores falsos. La solución para el propietario son dos. La primera solución es acudir a una compañía inmobiliaria, un intermediario inmobiliario. Algunas personas les encanta alquilar de forma directa, son unos berracos, pues que lidiar con ese toro es muy berraco, pero les gusta. Sin embargo, las inmobiliarias cuentan con fianzas y con seguros que les ayudan a cubrir cualquier tipo de dificultad económica que de pronto resulte por incumplimiento del inquilino pero no solamente eso, la gestión que realizan las compañías inmobiliarias son muy grandes, es muy grande, es muy importante en algún momento haré un video en el que invita a muchas inmobiliarias a que cada una nos diga por qué es bueno tener un inmueble administrando el arrendamiento en una inmobiliaria Zapatero a tu zapato la segunda alternativa para los propietarios que les gusta alquilar inmuebles directo porque es muy respetable y hay muchos propietarios que ya el ejercicio de tantos años pues les ha dado suficiente confianza, es la siguiente. Hay que ser precavidos y le puede uno sugerir al inquilino que todos tres, yo como propietario, tú como inquilino y tus dos, y tus dos fiadores, vamos a la notaría y en la notaría todos firmamos, nos conocemos, quedamos a la vista de todas las cámaras y todos contentos. Por lo menos allí hay un menor riesgo de que sea un delincuente un delincuente no se presta pues para este tipo de exposiciones pero el problema está en que los fiadores por cosas del destino siempre dicen yo no puedo porque ese día estoy ocupado yo vivo en una ciudad muy lejana así que mándenme en el contrato eh, mire mándemelo a mi oficina y yo veré cuando lo firmo es decir que el documento el contrato que va a estar firmado y con huella va a salir del espectro de protección o de custodia visual que tiene uno en esos casos es obligatorio que ustedes les pidan a los arrendatarios y a los fiadores que utilicen la autenticación en una notaría. Pero la notaría no es cualquier notaría. Tiene que ser una notaría donde funcione el servicio de autenticación con biometría. ¿Qué es la biometría? Es el sistema por el cual las notarías toman la huella del de el que va a ser el fiador y en tiempo real envían la información a la oficina de. a la registraduría nacional del Estado Civil y ellos comparan que la persona que está en la notaría, pues sí sea el mismo pato que aparece en los archivos con huellas digitales de la Registraduría del Estado Civil. Mucho cuidado con esos fiadores que les dicen a ustedes: oiga, es que yo vivo en un pueblo de esos pueblos lejanos donde uno dice el diablo pegó el último grito, cuidado con esos fiadores. Porque lo que van a buscar es decirle que no tienen biometría, sino que tienen una notaría donde utilizan sello de tinta, de ese sello que le, de, con, con almohadillas, esos sellos viejos de por allá de hace 20 años, ¡Tac! y con eso entonces pues allí le queda mucho más fácil mejor dicho les dejaste en bandeja de plata la falsificación después de que ustedes tengan el documento con la certificación de autenticación pueden hacer la siguiente jugada pueden escanear el, el, la autenticación y con un correo electrónico se lo, y, con el, y con el correo electrónico de la notaría se lo envían ustedes se comunican con la notaría y la notaría tiene ese servicio no, a mí yo lo he hecho y nunca me han cobrado mire señoras es que estoy necesito que me colabore con lo siguiente resulta que me firmaron un documento me lo autenticaron en esa notaría y tengo dudas que el sello y la firma del notario sean y por lo tanto agradezco que por favor ustedes me revisen las personas le, dan un, le suministran un correo electrónico, uno lo envían y ellos cotejan así de manera visual porque ellos mismos saben que sí son el sello de la notaría de ellos. Mucho cuidado cuando ustedes estén en un trámite, señores propietarios que alquilan de manera individual, cuando estamos en esos trámites de entregar un inmueble en alquiler, no lo entreguen físicamente hasta que ustedes no tengan todas las copias firmadas por todas las partes porque esa es otra jugada. No, señor, el, el, el otro fiador, me, el de la propiedad raíz, realmente no está, llega mañana, pero yo necesito ni mole rápido, porque todos tienen afán. No lo entreguen hasta que no tenga todas las firmas y que no las haya validado con la notaría en la forma como te acabo de comentar. Bueno, amigos, y hasta aquí este video. Espero que les pueda servir para evitar fraudes. Señores inquilinos, no sean tan vivo bobos. Usted no se imaginan la cantidad de inquilinos que terminan en la cárcel porque los fiadores que le presentaron son fiadores falsos cuando el propietario usted le está debiendo plata él le echa mano a los fiadores y los fiadores cuando son falsos lo denuncian a quién al vivo bobo que les presentó sofiadores esos fiadores, que es usted, señor inquilino. Señores propietarios, atrévanse a dudar, sean maliciosos. Bueno, ahorita sí, suscríbanse en este canal, activen la campana de notificaciones, síganme en Instagram y regálenme un like, por favor. Compartan este video, necesito que me colaboren a que este canal siga creciendo mucho, a ver si de pronto alguien me dice, Leonardo, yo te voy a patrocinar, yo soy Cafá Aguilar Roja, te voy a patrocinar para que te compres una cámara y yo pueda darles un mejor contenido con mejor video.